La enfermedad del coronavirus COVID-19 tiene una cadena de síntomas que incluyen tos, dificultad respiratoria, fiebre y dolor muscular. Pero con el tiempo se han sumado más síntomas. Es así como muchos pacientes empezaron a manifestar una disminución del olfato y del gusto como síntomas acompañantes. Nuevos estudios han descubierto otras manifestaciones en la cavidad oral, las que vamos a revisar en la siguiente entrevista. Estamos hoy día en el programa junto al doctor David Rosenberg. Él es eh, odontólogo, nos acompaña en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día, David. Gracias a ustedes, Claudio. Un gusto siempre estar contigo. David, fíjate que una de las cosas que, que ya, ya conoce la, la opinión pública, conoce las personas respecto del coronavirus, es la cantidad de síntomas que tiene y cómo estos sí. síntomas han ido aumentando, han ido variando en el tiempo. Eh, hoy día estamos junto a ti porque claramente queremos conocer de las manifestaciones que el coronavirus eh, ha desarrollado en la cavidad oral. Es un tema que es muy interesante de conocer, de aprender, de manos de alguien que hoy día está justamente viendo casos de, de este tipo. Sin duda. Bueno, eh, es un tema interesantísimo. Recordemos que el, que el, que el coronavirus SARS-CoV-2 eh, que causa obviamente la enfermedad conocida como COVID-19 o coronavirus 2019, eh, es una infección que finalmente produce el síndrome respiratorio agudo severo y que todos lo conocemos, que se caracteriza por fiebre, síntomas respiratorios, gastrointestinales, pero además tiene una serie de otras sintomatologías menos conocidas, menos reportadas. Dentro de esas eh, sintomatologías, signos y síntomas menos reportados son justamente los de la cavidad oral. ¿Por qué? Porque eh, recordemos que dentro de una vez que comienza esta pandemia en diciembre del 2019 y que se empieza a agravar, en la mayor parte de los países se marginó a la odontología de las atenciones por considerar correctamente por las autoridades que la odontología al generar aerosoles, al desprenderse de la saliva al resto de la sala, generaba una difusión y un peligro de contaminación hacia las personas, hacia los profesionales y también el manejo de control de infección cruzada eso significa que nosotros podíamos actuar eh, sin querer como un vector exactamente eh, o sea, de un paciente nos contagiaba a nosotros y nosotros contagiábamos a otro paciente. Correcto. Eh, y es, eh, en el momento en que se margina el odontólogo, eh, en donde disminuyen las eh, consultas al odontólogo por, por motivos de seguridad, y se restringen estas eh, atenciones exclusivamente a las urgencias, que es lo que conversamos la semana pasada, en el capítulo pasado eh, es en donde se dejan de considerar eh, o más bien se dejan de examinar por los expertos en la cavidad oral mm. eh, a este tipo de pacientes. Entonces, right. una vez que nosotros no tenemos a los odontólogos, eh, el, el médico se preocupa obviamente de la parte eh, gastrointestinal, de la parte respiratoria, y de las complicaciones que puedan... Claro, y que de las complicaciones. Sin embargo, con el pasar del tiempo y con la reincorporación de la odontología al quehacer eh, habitual, eh, ¿no es cierto?, con, con, con las debidas eh, medidas de protección. Recordemos que al principio había escasez de elementos de protección personal y entonces eh, eh, los odontólogos eh, difícilmente podían incorporarse a, la, a las atenciones y se restringían para poder reservar estos elementos de protección personal a, a las cosas más graves entonces una vez que se incorpora el odontólogo se empiezan a ver una serie de cosas que antes no se veían claro. dentro de ellas se ven erupciones eh, como herpéticas dentro Correcto. de la boca Correcto. no está claro se ven por ejemplo aftas dentro de la boca así como también se dejaron de ver eh, lesiones mucocutáneas como eh, muy parecidas a las infecciones virales que veíamos en el sarampión o en la rubiola eh, pero también estaban presentes en este tipo de infecciones por coronavirus no sabemos aún y en los reportes tampoco eh, hay nada concluyente si estas infecciones o si estas manifestaciones orales o mucocutáneas vale es decir, estas especies de herpes, o estas sí. especies de aftas, o estas erupciones eh, cutáneas que vemos, son generadas por el mismo virus, o son producto de una inmunodepresión, inmunodepresión. y la expresión de un herpes o de, alguna, de algún otro virus concomitante al eh, SARS-CoV-2. Correcto. Ahora, eh, eso, es, eso es interesante porque probablemente al igual que en otras infecciones virales, muchas de estas, de estas manifestaciones son incluso prodrómicas eso significa que aparecen antes de claro. las manifestaciones respiratorias y gastrointestinales que muchas veces ponen en jaque eh, incluso la vida de las personas por lo tanto, nosotros podemos predecir, anteponernos a ciertas medidas de aislamiento, de prevención o incluso terapéuticas que hoy día podemos instaurar con antelación porque las podemos ver. Hoy día ya, ya la, la, la, las conocemos y por lo tanto las vamos a buscar. Personas que manifiestan este tipo de cosas, nosotros concreto concomitantes con otra sintomatología, podemos recomendarle, obviamente, realizar un test de PCR, podemos realizar, eh, eh, y eh, corroborar la, la infección por el eh, coronavirus. David, ¿no, no, se, ¿no se ha investigado alguna relación entre la aparición de estas manifestaciones en la cavidad oral? entendiendo sí. que esto puede ser, como tú bien señalabas, no propio de la enfermedad, sino que son síntomas o manifestaciones prestadas toda vez que las defensas, la inmunidad ha bajado. ¿No hay alguna relación entre la evolución del cuadro en cuanto a su gravedad y la aparición de estas manifestaciones, entendiendo no. que posiblemente el sistema esté más deprimido? No se, ha, ¿No se ha hecho ninguna vinculación de ese tipo todavía? Todavía no, pero, pero se ha eh, hay muchas hipótesis alrededor de eso. Ya. Eh, recordemos también que una de las, eh, de, lo, de las secreciones en donde más concentrado está el SARS-CoV-2 es la saliva. Eh, y es las secreciones respiratorias altas en un primer momento. Por lo tanto, lo que hoy día se está tratando de hacer es eh, neutralizar o disminuir eh, el virus en la boca porque ahí parte la infección y luego migra hacia las vías aéreas y hacia la zona eh, gastrointestinal y produce todo lo que ya sabemos. Exacto. Pero si nosotros somos capaces de detener eh, el virus en la boca, vamos a evitar eh, la infección más grave que es la respiratoria o vamos a eh, circunscribir esta, esta infección a un, a un asunto menos, menos severo que es lo que tú me preguntabas, Correcto. Sin, sin ningún lugar a dudas. Recordemos que uno de los primeros síntomas que la gente relata es la falta de gusto. Sí, exacto. Y eso, y eso se produce porque el receptor que ocupa el virus para entrar a la célula está altamente presente en la boca, pero principalmente en la lengua. En las familias gustativas que son las que se ven alteradas y entonces la persona ya no siente gusto tampoco siente olfato por el mismo motivo Exactamente. pero es pero en la boca una de las cosas que la gente primero relata es que sí, no sienten gusto y de, y de hecho David super, super asertivo lo que tú estás diciendo porque de hecho es una es uno de las señales que los médicos estamos buscando eh, eh, los pacientes que parten con esto y se ha educado bastante al respecto de, de que si empieza a, a, a perder el olfato o, o el sabor de la comida, eh, justamente es el momento de consultar porque estás anticipándote a todo lo que viene después, producto de la enfermedad. De tal manera que, a pesar de que la odontología, como tú bien explicabas, había quedado un poquito relegada al principio por, por este efecto transmisor, ¿no es cierto?, de mayor contagio, claramente hay un, hay un rol o hay un punto de investigación, un área de investigación súper interesante y súper importante en el área de la cavidad oral, ¿eh? Tremendo. Sí, bueno... Eh, en, en Chile, eh, en donde el nivel científico de la odontología es sumamente alto, han habido, han habido eh, iniciativas eh, terapéuticas eh, sumamente importantes en esa línea. Eh, hoy día a mí, en lo particular, me ha tocado eh, participar en el desarrollo de, de, de enjuagues bucales que son capaces de reducir la carga viral, ah, en lo que... Eh, eh, que y, y los lo podemos testear a través de, de PCR en tiempo real, pero cuantitativo, no solamente yeah. cualitativo, sino que es una PCR que nos permite saber cuánto es la carga viral. Por lo tanto, después de, de este enjuague, eh, y hemos probado diferentes tipos de enjuague, diferentes combinaciones, eh, se sabe de que hay una reducción importante en la carga viral. Lo, lo que pasa es que estos eh, desarrollos todavía no tienen la sustantividad necesaria. Eso significa que no actúan en el tiempo que nosotros necesitamos. Entonces, hoy día se están trabajando con otro tipo de eh, moléculas y mezclando tecnologías para poder preservar este, este bueno. efecto de carga viral baja en el tiempo. Además, la, el, el virus está eh, en los asinos glandulares y proviene de, de la saliva, por lo tanto se va renovando constantemente, o sea, es un, sí, es un ataque muy potente. La ontología no solamente se ha preocupado del diagnóstico y de la descripción de la enfermedad, sino que sí, sí, eh, sí. en este momento está contribuyendo a, a poder circunscribir esta enfermedad, a a la boca y evitar de que disemine hacia otras partes más importantes. Ahora, otra área en donde la odontología ha, ha visto es las secuelas de los pacientes que eh, son intubados. Correcto. Cuando los pacientes son intubados, eh, se, se les coloca de guatita en prono. Y, y los tubos y los elementos que, que, que son introducidos atraviesan la boca y generan una presión sobre las mucosas. Esa presión genera heridas. Entonces los pacientes cuando los despertamos eh, luego de un tiempo eh, eh, y ya se ha resuelto o está en vías de resolución el problema respiratorio, Quedan con lesiones orales bastante importantes. Y hoy día existen en curso estudios pilotos en donde participan activamente los fonoaudiólogos, que es un profesional tremendamente capacitado en la UTI, para tratar estas lesiones durante y evitar, evitar que se produzcan estas lesiones. Y no solamente son lesiones en la boca, sino que además son lesiones. En las cuerdas Exacto. vocales, los pacientes les cuesta mucho hablar. Exacto. Exacto. Y deglutir. Mm. Correcto. Entonces hay una... Hay una hay, eh, ¿Qué es lo que no se, no se habla mucho? Que son mm. las secuelas de la enfermedad. Sí, sí. Es, secuelas que hoy día revisamos contigo desde, desde, la, desde lo oral, desde la laringe, las secuelas respiratorias. Bueno, hay harto que avanzar en ese tema, eh, agradecer David eh, que haya estado con nosotros hoy día, eh, qué bueno que nos podemos acercar a entender estas manifestaciones orales del coronavirus las secuelas como tú bien decías y estar, lo más importante, cuidándonos hoy día y estando atentos a las manifestaciones que podemos tener para consultar oportunamente eh, Muchas gracias David por estar hoy día con nosotros y habernos explicado tan claramente este, este aspecto del coronavirus conocido hoy día gracias a ti. Excelente Claudio, un gusto colaborar con ustedes y comunicarle a la gente en las cosas en que tiene que poner énfasis para combatir y ganarle la pelea a este, a este virus desgraciado. Exacto, a cuidarnos todos, lo más importante. Muchísimas gracias David, un abrazo grande. Bueno, y seguimos con más programas nosotros más adelante contigo también, avanzando en este mundo tan interesante de la odontología. Que estén muy bien, gracias. Chao Claudio. Chao, chao.